Hola que tal amigos, en esta ocasión vamos a ver un tutorial muy sencillo, muy fácil, el cual es cómo obtener Ors Infinito y el Cado Jugar 1. Sé que esto es muy antiguo, antiguo y todo, todo, pero siempre he querido hacer es. esto. El, el, el templo, templo del oráculo es el lugar, el lugar en el no cual debemos estar situado. situado. El templo del oráculo... Vale. vale. Para, Para poder, poder hacer esto, hacer esto simplemente es algo simplemente algo de estrategia. estrategia. Y, bueno, y bueno, justamente, justamente lo, lo que vamos a hacer es estos. esto. Llegar y, y, y arrancar lo que, que son dos estatuas, estatuas. Y las estatuas van a funcionar como... Una especie, una especie de emboscada baño, para lo, lo que, que es el pajarraco este el, el, el murci, los murciélagos, murciélagos ya que, sale que salen mucho pero son limitados abiertos, son, son, son limitados vale ahí, ahí sale, sale la cinemática, cinemática y, y bueno nos sacamos saltamos la cinemática y, y, y ahí tenemos los que son los pajarracos o los murciélagos o como ustedes quieran decir. decirle vale, vale, pero vamos a la estatua que está hacia la izquierda y bueno, bueno les digo, les digo que no maten a los, los, a los pajarracos, pajarracos ya, ya que como les indico son limitados y si, y si los matan ya man, no nos van a dar orbs, orbs rojos y, y si si la idea es cubrirse, cubrirse más. nada más vamos, vamos a, llegar a llegar y a arrinconar hacia el lado derecho o izquierdo o como ustedes usted usted se querés. les haga, más fácil vale solamente respira lo que estoy si, si no, no le sale la primera, tiene que, que salir a la segunda. Vale, Arrinc arrinconan, simplemente tapan, tapan un hoyo. Y el acá lo el... movemos el... hacia el derecho. Cuando Como les digo, digo se que tiene que cubrir de los pajarracos. Y, y ese ataque que, que ellos hacen, hacen es su debilidad. debilidad. Vale, vale, Lo que, lo que vamos, vamos a hacer es mover el de la derecha hacia la derecha, hacia derecha, hacia la derecha sin tapar el hueco del orificio donde salen ellos vale, lo muevo justamente, justamente en el cuadro que, que le estoy diciendo en, en medio ya, es ese es nuestro objetivo nuestro moverlo bien, asegurarlo bien hacia la derecha vale, y luego de eso, de moverlo hacia la derecha dejarlo asegurarse de que esté bien hacia la derecha en toda la esquina vale. y nos quedamos viendo hacia, hacia, la, hacia allá una vez que nos cubramos, nos cubrimos vamos a atrapar a lo que es el pajarraco, no importa, no importa si se demora mucho, no pasa nada la idea es que, que ellos caigan en, en esta trampa, tiene, tiene que, que caer uno hacia, hacia donde yo sí estoy viendo, vale, vale la idea es sin eso, así. sin ellos, sin, sin nada, sin devolverlo de a intentar, este truco funciona, es 100%, 100 efectivo, efectivo, no es fake, es, es lo que es, que es vale, vale solo tenemos que esperar, esperar ser pacientes, cubrirnos y obviamente este como que le, como que le, le, como que le damos una especie de triángulo una especie de, una especie una especie de, de golpecitos, golpecitos hacia adelante, hacia adelante sin, sin matar. matarlo Les salten, cúbrase y un golpecito hacia adelante y ahí está ahí, ahí está nos está. dando como, como ustedes usted no lo se lo, lo ven y me sigue, sigue dando orbs sin yo hacer, hacer nada de hecho me puedo alejar y, y siguen los orbs ahí ya, ya tengo 34 y de, de hecho pueden matar, matar el resto de pájaros que salen no, no pasa nada ahí, ahí tenemos lo que es la magia infinita cabrón, claro la magia, la magia infinita los orbs infinitos que sirven para lo que es subir el nivel de nuestros de nuestros armaduras y todo ven me siguen dando y así hasta llegar al 99 y la idea es eso lo ven me siguen dando me siguen dando miren miren eso miren eso miren eso oh. cubriendo, esto es un trap dance la idea es llegar y, y llegar hasta el 29 obviamente que es algo incómodo que estos pajarracos vengan y estén incomodando y ustedes saben lo que me refiero entonces eso es lo que se vale, ahí estamos subiendo un poco de nivel Yes, yes, yes. Y seguimos obteniendo nuestro juego. De hecho, el pajarraco puede producir hasta. No se imagina. La idea es estar un poco cerca y no alejarse. Y ahí, lo ven. esto es muy básico y muy esencial y algún día me gustaría llegar y compartir ciertos trucos con las demás personas ¿Quién dijo que el pajarraco se siga moviendo y todo todavía? no sé qué le sucede, parece un tonto ahí sí todo glitchado pero obviamente no olviden comentar y suscribirse y por cierto este truco no fue descubierto por mí, fue por una persona que se encuentra no olviden comentar y suscribirse hasta la próxima